Como están, gente? Es YouTube. Estamos en Minecraft. Y pues esta vez estamos en... Si veo una cuando el video termina. Y pues vamos a crear un mundo. Y pues vamos a jugar. Y ya. Ay, ay, ay. Vamos. Créate mundo. Carga. Ya, perfecto. La verdad, yo casi... Yo no sigo los consejos de Minecraft porque... Ya. ya es lo suficiente para poder jugar. Así que pues... No, no, no sigo los consejos Vamos Un mapa local es lo, es lo, es lo. En un prado No, bueno, hemos aparecido en un prado Eso fue, no, la verdad Ya, vamos Justo tablón de roble encima ala. Este lugar sí me gusta, sí me gusta Acá podría ser mi casa ¿eh? Pero a ver, veamos si sí, el perro es un poco más grande Y ponemos esto, y ponemos esto, y ponemos esto, y ponemos esto Y ya está Vamos a darle con todo Con todo, un pico Y no, no me alcanzó para la espada, pero Espadita, ya estamos Ahora sí, hacha, no, no, no, no, no No quiero ahorita Venga, vamos Mm, un poco más allá cómo se llama ese lugar de hoy agüita ay no quiero entrar a una mina pero bueno pero y pues bueno pues aquí el video. <risa> Espero que les haya gustado Vamos a hacer más videos de estos Y pues, a ver, vamos eh, Esta mina la verdad me, me llama la atención Porque de todas las minas que he visto Hay pocas que son así de grandes Quiero decir, miren A ver Vamos a poner un panorama Para que puedan ver la mina O sea, quiero decir de que es, Si uno que es más grande de los normales mira, Uno, otro, otro, otro otro. Ahí hay ahí, ahí otro Y pues bueno Solo eso les quería mencionar Y ya hasta acá del video Me despido hasta la próxima Chao